Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Gracias, gracias por un miércoles más, por acompañarnos. Yo soy Luz Holístico minura Y la verdad es que no voy a hacer tanto preámbulo porque ustedes ya conocen a esta súper, súper invitada que para mí es mi hermana, eh, esta ser divina de luz que me ha enseñado tanto, que me ha acogido tanto y que agradezco infinitamente que aceptó nuevamente porque fue la segunda invitada que tuvimos cuando iniciamos esta aventura, este juego, y aquí está acompañándome nuevamente hablando de esta gran alquimia, porque eso se puedo decir, esta hermosa brujita es una súper alquimista de este bosque interno y es lo que hace, no llevarnos a, al juego, a la armonía a través de pues de ese hermoso bosque que está en nosotros y que hoy nos va a estar hablando de los dragones, de los unicornios y hasta de los leones. Así que le doy la bienvenida a nuestra hermosa Sabe, que ya es conocida y bella Sabe, bienvenida. Gracias, gracias. Que nos quedamos como que ¡ay! Vamos a compartir el seminario y también igual, Sabe, si quieres compartir, pero nos quedamos como ¡ay! Vamos a empezar. Entonces, gracias. gracias, Sabe, por nuevamente acompañarnos y transmitirnos toda esta alquimia, toda esta sabiduría, de lo que significa justo este bosque, pero más del bosque, este jardín, ¿no? ¿Cómo está el bosque y adentro de este bosque hay ese jardín? ¿Y hacia dónde nos quieren llevar? Y pues como, si quieres presentarte un poco más para la gente que no te conoce aún, digo, yo sé que la mayoría ya te conoce, <risa> pero para que no te conoce, quieres presentarte, sabe todas las maravillas que haces a través de los elixires. Y pues toda la, la alquimia que hace, ¿sabes? Gracias, corazón. Para mí siempre es, es un placer y, y parece mentira, ¿no? Eh, me acuerdo de la primera vez que vine, que claro, como un era pues eso de los primeros, que era así, bueno, pues a ver qué pasa. Eh, pero fue muy, muy bonito y todo un honor ser parte y bueno, ir viendo pues todo lo que ha ido pasando todos estos meses y bueno, y todo lo que está por venir. Y bueno, ya con la descripción esa que me pusiste en el cartel, ya enorme, ya. Pero bueno, básicamente, pues eh, lo que estoy trabajando, pues ya da igual que tú, es sobre todo en la, en la alquimia, ¿verdad? En la transformación para, para estos momentos de, de cambio. Y como tú dices, ¿no? En, ese, ese bosque mágico a donde todos queremos ir, ¿no? que yo siempre lo simbolizo un poquito en la, en la figura de Avalon para los que conozcan ¿no? las historias del rey Arturo y no como ese mundo, ese reino de luz ideal en los que estamos en la naturaleza y convivimos y, y todo es maravilloso, <risa> eh, otra forma de vivir pues para mí es esa nueva tierra, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando, para llegar al bosque, pues a veces hay que pasar zonas oscuras, sombrías, hay pinchos, ¿verdad? Entonces, a veces, claro, queremos llegar al bosque, queremos llegar a esa zona de jardín como más amorosa, pero, claro, lo que no queremos es pasar, hacer el camino, ¿no? y realmente aunque haya momentos que sean un poquito difíciles porque eso pues pincha no a lo mejor cuando hay una silva o o una zona oscura que me da un poquito de miedo pero merece la pena no porque es un momento y después en cada transformación cada alquimia que hacemos Siempre pasan cosas buenas, a, a, bueno, sale el oro, ¿verdad? <risa> Nos transformamos en algo mejor, aparecen dones, encajan cosas, bueno, pasa la, la magia, ¿no? Y la vida es mucho más bonita cuando dejamos entrar la, la magia en ella, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy es un poquito esa invitación, ¿no? Yo sé que muchos de, de los que siguen a mí o siguen a luz o de los que hayan aterrizado por casualidad mm -hmm. hoy que estén aquí, por algo será seguramente ya hayan avanzado parte de ese bosque bueno, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? pero siempre nos quedan capitas capitas de la cebolla pero, pero seguramente hayan avanzado partes y, y quien tenga así un poquito como miedo a meterse es como una invitación a que lo haga sin miedo porque realmente nunca estamos solos y ahora tenemos todas estas energías pues eso de los de los dragones de muchos seres que nos están ayudando a hacerlo y que ya es hora de, bueno, de empezar a florecer, ¿no? de empezar a, a llegar a esa parte del bosque donde, bueno, ya empezamos a disfrutar un poquito de ese, de ese reino de luz, ¿no? no es aún la nueva tierra porque aún queda mucho que construir y mucho que desconstruir, pero ya empezamos a, a recordar un poquito más quiénes somos, a tener nuestras, nuestras fuerzas... Nuestra magia y, y hacer cre crecer nuestros sueños, ¿no? Y entonces se trata de. Bueno, no se trata de ir a ningún sitio en el fondo, ¿no? Porque, como tú bien decías, ese jardín en el fondo está en nuestro corazón, está en el corazón de todos. En todo, realmente es un viaje hacia adentro, ¿no? A ese mundo interior tan mágico que tenemos, que siempre estamos buscando fuera respuestas, libros, cursos, que bueno, que a veces está bien, ¿no? A veces sentimos una llamada y puede haber algo un taller que nos despierte, pero siempre de forma que la mirada esté en tu interior, ¿no? En todos esos tesoros, esas grandes bibliotecas que tenemos dentro, que, que nos da miedo, que no confiamos, que pensamos que el del otro es mejor y al final ahí empezamos a, a ver todo eso, ¿no? Y, y bueno pues ya es el momento Luz no verdad de, de, de que nos empoderemos de que empecemos a hacer toda esa magia y porque nadie lo va a hacer por nosotros no entonces las estructuras están cayendo es verdad que el plan no es que sea un, un armagedón verdad pero lógicamente se va desestabilizando entonces si no vamos creando lo nuevo lo que lo va a sustituir entonces sí que puede llegar a serlo no pero bueno en principio se supone que vamos a ir espabilando antes de tiempo antes de que pase pero tenemos tenemos que, que ponernos en, en camino de, de hacer todo todo esto nuevo y, y, y empezar a soñar no porque si no soñamos porque toda la vida nos pasaba de yo sé lo que no quiero sé lo que no me gusta verdad pero tenemos que empezar a tener un poquito solo un poquito un poquito claro qué nos gusta qué queremos eh, empezar a soñar porque es el primer paso, ¿no? Cuando lo soñamos, ¿no? En el campo mental, luego lo empezamos a sentir, nos emocionamos, empieza a bajar capitas, capitas, hasta que se pueda hacer realidad. Pero claro, si no soñamos, si hemos perdido la esperanza, pues todo, todo este mundo de imaginaria, como le llamo yo, se va desvaneciendo, ¿no? Y tenemos que, que dejar, ¿no? Como pasa en, en la historia interminable, la historia sin fin, creo que se llama allí, ¿no? Eh no podemos dejar que desaparezca, ¿no? Tenemos que, que hacer todo para que está en nuestras manos, no solo para que no desaparezca, sino para que sea bien grande todo, todo ese reino, que aunque le llamemos fantasía, pues eh, es, es muy real. Ay, perdón. <ríe> que me voy a beber un poquito de agua, que me dio ahí la... Mientras tomas la casa, voy a saludar rápidamente a, a, a toda tu familia, a nuestra familia, ¿no? Mariela, Aquí con nosotros, Patti, Eli, besito, Ani, Rosa. Aquí está también saludando, ya saben, Mariela, aquí está, Vero. Hola, Vero. Mira, justo eh, ay, la semana pasada nos platicábamos y hablábamos un tanto de, él, decía, justo estaba escribiendo con Sabe para hablar de los dragones, y entonces me empiezo a hablar de Abraham ¿no? y, y fue de los primeros que que nos lleva a recordar ¿no? a los unicornios, a, a toda la alquimia. Entonces, gracias, Vero, por acompañarnos. Ange, este, Omani, Panmejom, no sé su nombre, pero aquí aparece como ¿no? Isabel, Eli, Elsa, María Jesús, no sé si era ya... con Gladys, Juan Carlos, Mila, Maya, bueno, hay un montón de familia aquí acompañándonos y eso habla de, de pues justo de esa magia, ¿no? Cómo vamos construyendo esa magia con la familia y, y ahorita hablando de que a veces sí queremos irnos a este bosque encantado, pero como bien lo dices, tú sabes cómo entrar a este bosque encantado también nos lleva a este bosque, que a veces puede ser como de penumbras de a dónde me estoy metiendo, esto no me gusta y no estoy negando. Y esta luna nueva también nos está llevando mucho a, a como tú bien lo bien comentas, a desestructurar, a soltar, a darnos cuenta que está todo este en el psique, que tantas cosas se fueron guardando en los psique y que ya dicen, ¿no? y que ya nos, no los unicornios, los dragones, la misma este bosque encantado nos está llevando a de sí, mira, ahí está tu bosque, tu jardín, pero mira, o sea, mira qué está sucediendo ahí. Pero como a través de toda esta familia que estamos construyendo nos estamos llevando o sea, y nos estamos uniendo en este jardín. Es, Eso, es. Eso es. Es el momento, ¿no?, de volver a unirnos todos, ¿verdad?, de estar en, en red. Y, y fíjate, antes de, de entrar en directo, ¿no?, estábamos las dos hablando de de un poco de, de cómo los unicornios de alguna manera nos estaban conectando con el tema de los ancestros, que estamos en el mes de esa energía, ¿no? Y, y un poco, bueno, aunque ahora eh, para enlazar un poco con lo que estás diciendo, y bueno, y esta luna y Scorpio y todo esto que nos invita a ir a, como digo yo, a lo profundo, a lo que normalmente no queremos ver, que, que en plan metemos debajo la alfombra y cuanto más tardamos, pues más va a costar luego sacar la alfombra y todo el polvo, ¿verdad? Mejor es, es ir sacando a poquito, que no esperara que esté ya... que reviente, ¿no? Pero, pero bueno, cuando, cuando se sabía que la Tierra iba a pasar pues todos estos años que le llaman bueno de, de anochecer, ¿no? de, de oscuridad, eh, que íbamos a estar con bueno pues esta experiencia dual, vamos a estar dormidos con el velo, pues eh, en el bosque precisamente fue donde dejamos todos nuestros recuerdos, toda la información para que ahora que estamos despertando eh, nos ayuden a recordar, nos ayuden a, a ser quien somos, a estar en, a volver a ese plan original que nunca fue el sufrimiento, sino, sino el amor. Lo que pasa es que, bueno, lograr que estás, si tú decides elegir la línea más baja de experimentación, pues, nos, pues así fue. Pero, pero la idea es, es, es volver a, a, esa, a ese lugar ¿no? Eh, elevado, ¿no? Entonces, eh, por eso hay que adentrarse en el bosque, aunque a veces eso por lo que hablamos, hay esas espinas o esa sombra, pero una vez que vas trascendiendo, integrando experiencias, tus heridas, tus, tus diferentes vidas, aceptando que igual que fuiste druida, pues también igual fuiste una bruja malvada en otra vida, ¿no? Integramos todo y entonces ahí empezamos a, empiezan a salir esas perlitas que sembramos, que dejamos para, para este momento, ¿verdad? Pero bueno, me hecho gracia porque me dice, bueno, si te quieres presentar, y yo ya te, te eché ahí. Ay, no, pero, porque, <risa> porque, <risa> justo sabes eso, Jave sabe, ha ido a, a, estos, a este bosque que también tuvo que meterse a estas penumbras también tuvo que sumergirse para ir encontrando, o sea, tú hablabas, ahorita ¿no, de sí, seguramente todas, ¿no? y seguramente todas y todos los que estamos aquí, no hay que hablar a Vero de... ¿no? ¿Cuál es como el papel de las sacerdotisas de Avalon? Es porque estamos recordando y que también fuimos brujas muy malas, pero también, sí. ¿no? ¿no? No por nuestros miedos nos fuimos a de, eh, pues defender, ¿no? Toda esta sabiduría que, que teníamos y que seguramente fuimos quemadas y hubo mucho dolor, pero ¿cómo eso nos está llevando hoy a, a recordar, ¿no? Porque hablabas de ya es momento de... Tomar ese poder, tomar esta sabiduría de por qué se están abriendo esas memorias de Avalon, o no, o sea, como para qué se están abriendo, No y ahorita nos decía Eli que esta luna nueva nos va a invitar a elevar nuestras peticiones, pero desde dónde estamos también pidiendo, y cómo toda esta energía, porque han sido días bastante fuertes, yo no los podría llamar densos, porque yo creo que pueden ser densos en relación a si tú no has mirado a ese bosque, Oh, o sea, no has entrado a ese bosque y, y no te has metido a, a ver qué hay, ¿no? Aunque puede ser como a veces tan doloroso, pero en realidad sales, o sea, y, y te vas a, vas a ver esa luz. Entonces, cuéntanos aquí sabe, porque aquí Vera nos pregunta, ¿cuál es esa misión? O sea, es, todavía nos cuesta trabajo decir, sí, yo soy, no, o sea, esta parte de ser la, ¿no? las ruidas, las celtas, las sacerdotisas. Pero, ¿para qué se está despertando toda esta memoria en este momento? ¿no? Cuando a lo mejor dices, no, ya no nos van a quemar, o sea, ya no va a ser esto. ¿como ¿Para qué se están moviendo estas memorias en nosotros? Donde no nada más es como, no, está Egipto y hay, ¿no? se están abriendo y despertando. Y podemos ahí hasta meterlas a las sirenas y los delfines, que también son ¿no? los hombres delfines, las mujeres sirenas. Ahí viene mucha información que se está abriendo. Y que nos están incorporando y despertando, pero que a veces dices, ¿qué hago con todo esto? No? O sea, ¿como ¿para qué quieren que haga esto? Tú sí, doy terapias sí, y hago esto. Pero o sea, para mis sentidos va mucho más. Bueno, aquí sabes, se ha metido mucho más internamente también y sabe eh, cómo ir llevando, ir integrando toda esta sabiduría. Sí, al final es un tema de, de confianza en tu ser, de certeza, porque realmente... No es como hace años que tú ibas, te echaban las cartas, es un ejemplo, ¿no? O oh, habría registros y, y te iban contando, ¿no? Ahora la asistencia, la guía es muy diferente, no te van a decir lo que va a pasar o cómo puede o por dónde ir, ¿no? Ahora es más un poco pues ir siguiendo esas señales repetitivas, esas pistas, es confiar en tu ser, ¿no? Como decía, igual no sabes 100% cuál es mi misión, qué es lo que tengo que hacer, pero alguna idea... Alguna pista tenemos, entonces es como es confiar, dar un primer paso, entonces la, luego ya te viene algún, algún regalito, alguna otra pista, es, es ir moviéndonos, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, el problema principal que hay a veces cuando hacemos todo este trago, trabajo de, de integración, ¿no? Para bueno, de traer todos estos dones de todas estas vidas, de todos los fatales, ¿no? Claro, como recuerdas, pues a veces se despierta, como tú decías, alguna memoria de dolor, porque darte cuenta que tú igual fuiste el, que, el culpable de la bomba de Hiroshima, no sé, bueno, pues de repente dices, Dios mío, yo era el doctor Mengele, ¿no? Bueno, pues a veces causa hasta casi más dolor darse cuenta de eso, ¿no? Pues culpa, que, que incluso cuando recuerdas algo que te hicieron, ¿no? Y entonces todo esto, claro, el, el tema es que el alma está muy estresada, ¿no? Porque se ha creído, ¿no? Las películas, se lo ha tomado lo personal, eh, ya llevamos mucho tiempo reencarnando, entonces digamos que, bueno, para ahí también nos dan muchas herramientas del bosque como son las rosas, bueno, y en México, que es uno de los lugares donde más sanación con rosas se hace, ¿no? Toda esa energía maravillosa, ¿no? Bueno, hay muchísimas formas, ¿no? Para ir cerrando esas heriditas, pero es que las heridas son grandes motores de cambio, son llaves, ¿no? Y precisamente, pues ahora que veo que estaba él y que es de astróloga, pues eh, cuando hablamos de, ¿no?, en astrología de Quirón, ¿no?, que, que es el sanador herido, el símbolo de Quirón parece una llavecita también, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno trasciende una herida, por eso es, es una gran alquimia, ¿no?, atreverse a trabajar eso. Eh, que bueno, esto es como nos hacemos la cera duele un momento, pero después ya está, eh, claro. Eh, pero luego la transformación, y bueno, es, es, es tremenda, merece la pena, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, efectivamente, eh, yo por ejemplo que crecí en Galicia, que hay muchísima energía de Avalon ¿no? Porque aquí las sacerdotisas luego pues, se convirtieron, le llaman meigas, que en castellano sería como magas, bueno, así una traducción más o menos, Aquí las megas ahora le dicen que son rojas, bueno, pero quedó así como oculto, ¿no? Así por ahí, entonces eh, está simple, estaba como muy presente esa energía. Pero como aquí no es conocido, no hay nada eh, encerrado, ¿no? Tú vas a una piedra, cualquier sitio de naturaleza y está ahí esa conexión. Pero claro, cuando tú vas a Avalon, a lo que es la zona de, de Inglaterra, eh. Y... A pesar del reino de luz, pues cuando vas ahí, ahí eh, que en mi caso te tuvo que ser, porque enfrentarte a tus memorias de dolor, aunque luego no seas consciente de exactamente de, de todos todo los recuerdos, porque eso sería una locura, pero sí lo sientes, te duele en el alma. A veces cuando ibrónica lo sabe, a veces pasábamos días llorando, pero después fue tan, tan bonito, en, en, en mi caso fue, era necesario porque tenía que... <risas> que ponerme ya manos a la obra, entonces había que hacer todo ese, ese proceso de transformación. Pero lógicamente no todo el mundo tiene que hacer un viaje ni ir a sitios. Hoy en día afortunadamente en etérico se pueden hacer muchas conexiones, ¿no? Eh, y bueno, precisamente eh, los dragones están súper presentes también en, en este ayudarnos a, a empoderarnos, a curar nuestras heridas a trabajar la conexión con nuestros elementos y con los elementales, porque si no, no hay ascensión, ¿no? Los unicornios nos están ayudando pues, con todo este corazón que hablábamos, ¿no? Ese ir hacia adentro, a sanar, a volver a conectar con el amor incondicional. Y bueno, para mí lo más importante, ¿no? siempre que se habla de la energía unicornio como muy purificadora, ¿verdad?, eh, eh, de hecho, claro, los cuernos de, de, de unicornio se utilizaba para, para beber en ellos y, y sanar, ¿no? Y limpiar venenos, detoxificar eh, y todas estas cosas. Esa señal que tienes ahí que me encanta. Todo luminoso, no podía ser de otra manera ahí está, entonces con esa luz maravillosa que tienen y ese amor, bueno, porque los unicornios bueno, hicieron un poquito de trampa ¿no? eh, porque ellos no bajaron a la dualidad, no se desconectaron ¿no? ellos decidieron permanecer como estaban, en esa pureza para ayudarnos bueno, no digo que todos, ¿no? pero una, una, un gran grupo eh, de, no se desconectaron no vivieron la dualidad, se mantuvieron, mantuvieron puros, tienen los recuerdos y entonces nos están asistiendo en este momento, ¿no? Para, para volver, bueno, cuando enseñas ese, no, esa figura, eh, pues ahí ya te vi a ti la cara, pero me imagino los que nos están viendo, ¿no? Se nos encienden los ojitos, es como estar enamorado, ¿no? Eso es lo que producen los unicornios, ¿no? Por eso, pues en los últimos años, eh, vemos que, que los modistas pues ponen unicornios. O en sea, las camisetas, bueno, todo el merchandising que hay, bueno, porque de alguna manera ellos están canalizándolo, aunque no lo sepan también, ¿no? Están por, por todos lados, entonces ellos nos ayudan, pues mucho eso, a, a volver a ser puros, pero integra, una vez que hemos integrado todas estas vivencias, es decir, no es decir, no renegar, no fui, fui oscuro, fui malo, no, una vez que hemos integrado todo y todo el conocimiento y todo el aprendizaje y la sabiduría, pero nosotros volver a la pureza, ¿no? Pues como era Madre María, ¿no? Y, eso es lo, lo, lo maravilloso elevarnos en frecuencia conectarnos en, en amor incondicional no entonces eh, eh, bueno ahí tenemos dos grandes figuras complementarias que para mí bueno siempre me han acompañado en los últimos años y para mí son muy muy muy importantes pero bueno ayer cuando se, siempre que se acerca la fecha no empezamos a sentir cosas y ya Luz y yo vimos uy pues también van a estar por aquí los felinos verdad que bueno, lógicamente los dragones nos ayudan mucho a empoderarnos, pero es verdad que cuando uno ve un león es como decir el retorno del rey, ¿no? El poder, la fuerza, él es como que encarna. Eh, es otro tipo de, ¿no? Un dragón cuando ves ese pisar, ¿no? Ese, ese fuego, pero es como otro tipo de, de poder, ¿no? Entonces es como que cada uno viene en, en cada momento a ayudarnos a trabajar pues como una pizquita, ¿no? De, de esa fuerza, de ese poder... Eh, porque tenemos ya que encender, encender nuestro fuego, ¿no? Porque bueno, hemos estado trabajando mucho en, el, en nuestra parte femenina, ¿verdad? En toda esa creatividad, pero claro, si queremos crear no vale solo con la parte femenina, necesitamos todo ese fuego de nuestro divino masculino, ¿no? Toda esa, esa fuerza, ¿no? Así que todos con nuestros báculos, de nuevo. Total, total, total, ¿sabes? Porque ahorita que estabas hablando pues a mí, así miraba ¿no? eh, la pregunta de, de Vero, o como cuál es ese papel, y es como otra vez poner, o sea, me, me llegaba, es como otra vez ponerse otra vez etiquetas de cuál es el papel y el rol, ¿no? Cuando, cuáles son los roles, y muchos de esos roles es como lo que nos han enseñado, que la vida es como lineal, y creo que es lo que nos están llevando a que no es lineal, y que tú hablabas de de los unicornios, como a través de esa inocencia, la pureza, que es el niño interior, ¿no? Por eso a los niños les encanta también el niño, o sea, los unicornios, y como ahorita a, a, también les está ayudando a, a que están sacando toda la energía de los dragones, los dinosaurios, ¿no? o sea, yo veo a mi sobrina de, de cuatro años que pide dinosaurios, ¿no? Pide dragones. Entonces, es, este es el equilibrio, que para mí ese papel de sacerdotisa, más como hablarlo desde el mente y dejar de ser como, este, o sea, tengo que cumplir un papel, para mí es integrar ¿no? toda esta inocencia de nuestra pureza, hasta de nuestra sexualidad, hasta llevarlo ¿no? a esta fuerza, ¿no? a esta voluntad, a esta soberanía de tomar nuestro lugar, o sea, para mí todo esto, ese papel, esa, o sea, hablando de, de este rol, para mí es esto, ¿no? Como ir integrando nuestro corazón puro, donde no hay culpas, donde no hay nada, y que sí, nuestra alma recuerda estas cosas y quiero que ya hoy es momento en el que si tú decides, es, ya no estás viviendo, no lo vas a vivir, ¿cómo se está limpiando, purificando, transformando? Y por eso todos estos códigos, toda esta energía que estamos recibiendo, para tomar este lugar, o sea, para mí es como tomar tu lugar, porque lamentablemente la, la voz ¿no? del de femenino se fue callando, no entró mucho el patriarcado y es toma tu lugar, pero ya sin comparar, sin pelear con este masculino, porque como ambos, no y ahí está la vez y que está en Avalon, como ambos se crea esta alquimia, o sea, como el dragón y el unicornio, o sea, pueden decir que tiene que ver el dragón con el unicornio y los leones. O sea, como desde la inocencia nos están llevando a esta fuerza. O sea, es como, es, para nuestra mente dices, a ver, no, son, son contrastes, pero no hay contrastes porque trabajan en conjunto. Eso es. Es que no sirve de nada sacar a tu león si aún tienes dolor en el corazón. Bueno, siempre va a haber un poquito, pero si tienes mucho dolor y enciendes tu fuego, es muy peligroso también, ¿no? Entonces, cada uno tiene su función. Entonces, tú a lo mejor una temporada trabajaste pues mucho tu niño interior, pues con la energía unicornio, lo que sea, y ahora estabas con el dragón, pero no pasa nada, puedes de repente volver al, al, al unicornio porque hay una capa que ya estás preparada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que no, me había olvidado de terminar de responder a, a, a mi querida Vero. Pero, pero bueno, de alguna manera ya has dicho tú, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, yo voy a explicar mi verdad y, y ya sabemos que hay muchas verdades, ¿no? Y, y hay muchos grupos de, de sacerdotisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora me viene, me viene, por ejemplo, las, las sirenas eh, sacerdotisas, ¿no? De Avalon, eh, entonces, por ejemplo, bueno hay muchas funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, mucho, por ejemplo, nos ayudaban con el tema de la alquimia precisamente, no eh, también ellas resguardaban muchas de las, de las memorias ¿no? eh, y también un portal de, de conexión eh, que tenemos a Intergaláctico, ¿no? por ejemplo, con, con Sirenas de Sirio, por ejemplo, eh, bueno, porque recordemos que en Ávalon también está muy relacionado con el Divino Sagrado, con la diosa, entonces, bueno, las Sirenas de Sirio, que fueron las primeras ¿no? en llegar a la Tierra, eh, también tenían, eran expertas ¿no? en, en, en, en el amor sagrado también, ¿no? Entonces, pues las, las de Avalon eran esas herederas muchas, ¿no? Entonces, custodiar ese templo acuático que nos conectaba ¿no? con, con, con ese portal intergaláctico o incluso con otro intraterreno, y ahí tenemos muchos mundos ¿no? de, de todos estos seres, ¿no? Eh, entonces, claro, pues había otras sacerdotisas pues, quizás más, traba, más trabajando. Pues eh, en guardar códigos o había las del bosque, o sea, había como diferentes, ¿no? Entonces, eh, cada uno va a ir sintiendo el, el llamado, porque a veces a lo mejor en una escuela te explican, sí, había tres tipos, pero es que a lo mejor dentro de esos tres tipos había una facción que esa persona no lo recuerda o no lo vivió, y entonces eh, nos quedamos no en, en, esa, en esa parte, ¿no? Pero bueno, eh, sí que nos... Perdón, nos conecta con, con todo eso sagrado, con todos esos ritos iniciáticos, ¿no? con la misión de servicio, desde luego, eh, pero bueno, luego, lógicamente, hay eh, miles de mundos, ¿no? Desde luego, con los que, que trabajar, ¿no? De hecho, antes, aunque muchos conocemos ¿no? a las sirenas de Avalon, pero mucho antes ya estaban los elfos por ahí también, ¿no? Ahí tenemos a a la reina Argante, que fue una de las, de las damas del, del lago, eh, que también nos conecta pues, con todos los elementales, con toda esa magia, ¿no? todas, todas esa, esas escuelas, pues que quizás son más conocidas pues, las escuelas de Isis, ¿no? pero pensemos que mucha de la información de, de Egipto luego también, también llegó a, al mundo celta, ¿no? Entonces, bueno, fueron ahí derivando, ¿no? No se quedaron en el pasado, fueron cada, en cada zona, se aporta algo, algo diferente, ¿no? Pero bueno, el fin eh, y más importante, ¿no? De lo que tú me preguntabas, Luz, de por qué ahora, ¿no? De después de contar todo esto, porque voy por los cerros, por <risa> es que una vez que uno va a ese pasado y recuerda un poquito, aunque sea a nivel cuántico, siempre te algo despierta, no sabes muy bien qué, se empieza a transformar, aunque no sepas las palabras empiezas a integrar tu energía, ¿no? De origen, ¿no? Primero empezamos con la familia de la Tierra, después empezamos a ver eh, la primera encarnación en la Tierra, que suele ser de las más importantes, ¿no? La mayoría, pues, igual estuvieron en Lemuria o Atlántida o Emu, muy es más difícil que se recuerde nada. <risa> eh, o, por ejemplo, en mi caso, yo empecé siendo un elemental del agua, o sea, desde lo más básico, y fui subiendo. Eh, pero, bueno, también entiendo que a veces recordar, a lo mejor que fuiste una consciencia cristalina, pues a lo mejor no hay gente que ahí no, pero sí puede recordar su primera vida humana o de raza parecida a la humana en la Tierra, o ya conectar pues con su origen estelar, ¿no? porque en el fondo, una vez que conectamos con eso, con nuestra energía de origen y vamos integrando todo ese recorrido humano-estelar de nuestros fatalitos, al final se trata de aquí hemos venido a vibrar nuestra esencia, entonces, si tú no recuerdas, aunque no, no hablo de recordar como un cuento que te sepas la historia, sino que algo te vibre y empieces, empieza a aflorar todo eso que tú eres, ¿no? que está, está aquí, está en el corazón, porque nosotros hemos, como semillas estelares que somos, aunque eh, llevemos muchas vidas aquí, ¿no? porque ahora se confunde un poquito, ¿no? la semilla estelar, que el término que utiliza mucha gente se refiere a los que han venido ahora, que no habían encarnado en la Tierra, que por eso les cuesta tanto, pero ahora ya se le llama semilla estelar pues, a todos, ¿no? Porque a todos venimos de, del cosmos, ¿no? Pero bueno, ahora me estoy refiriendo a este segundo sentido, en el que todos tenemos un origen, bueno, y estamos hecho de diferentes ADNs galácticos, ¿no? Entonces, aunque solo sea por eso, tenemos esas madres ancestrales galácticas en nuestro, en nuestro ser, ¿no? Entonces, bueno, conectamos con, con, conectas con tu energía, con lo que tú eres, y lo empiezas a vibrar empiezas a ser tú eres, porque el fin, como decía, es anclar, venir a anclar esa energía en la Tierra, ¿no? Hemos venido a tener esta experiencia humana, pero más allá, ¿no? Porque tú antes venías, encarnabas, era una escuela, ¿no? Tenías tus experiencias, pero ahora ya sabemos que desde el 2015, por ahí en adelante, todo es como 50.000 vidas en una, ¿no? En un año tienes cosas que antes tenías que encarnar un montón de veces, ¿no? Estamos en montaña rusa, estupenda y maravillosa. Bueno, y lo que nos queda de año todavía no acelera más, pero bueno, así es. Pero, pero es una experiencia única, por eso hay gente que se está yendo, porque ya no quieren vivir esta parte, ¿no? Y otra gente que, como en mi caso, vinimos porque habíamos prometido volver en este momento, ¿no? Porque yo ya no estaba encarnando en la Tierra. Entonces, eh, pero los que somos así viejitas y de origen, pues eh, como conocemos el plan, es importante que estemos aquí, porque aunque no tengamos ni idea, solo con ser tú estás vibrando el plan, entonces estás, o sea, más allá de lo que yo esté diciendo ahora, a todos le están llegando códigos y cositas a través de mí, a través de luz, cada una con su parte, ¿no? Y eso es lo, lo bonito, ¿no? Entonces eh, es, ser, es ser uno, eso es lo más importante de, de, de todo esto, ser uno y, y empezar a a vibrarlo y que nos vayamos encendiendo unas chispitas unas a otras, ¿no? Porque, como decía, es la primera vez que se va a experimentar todo esto de tantas vidas en una. Vamos a experimentar cosas que antes tenías que trascender para experimentarlas y ahora lo vamos a hacer en la carne. Por eso ahora este templo sagrado que es nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo más que nunca, es más sagrado que nunca porque ahora toda esta energía divina que cada vez estamos encarnando no vamos a ser como no sé como los semidioses del Olimpo <risa> o los X-Men no sé <risa> pero ahí vamos a empezar a ir, ahí a crear así soñando con a golpe de no va a ser ya estamos pero... en los sueños también ya en los sueños o sea, en nuestros sueños ya no nos están así llevando sí sí sí sí tal cual bueno los sueños es otra realidad no otro plano Exacto, en el que estamos... pues digo, ya lo estamos haciendo o sea me encanta, sabe, porque de verdad eso es la telepatía. O sea, o sea, me llega una pregunta y ya sabe, me la está respondiendo. ¿no? Entonces, o sea, de verdad, sí, si ya. Oye, oh, pero ya, ya sabe, me la está diciendo. Bueno, es que ya son, son muchas vidas ya. Así, ah, son muchas vidas ya conectadas que ahí está. O sea, ya es. De verdad, o sea, yo estaba aquí con la pregunta ¿no? y ya sabe, me está hablando de lo que yo iba a preguntarle, entonces, eso. Sea, y eso es la alquimia, eso es la conexión, o sea, esta es la conexión que tú hablas, ¿no? Porque te iba a preguntar, de hablabas del corazón sagrado, y ¿qué es nuestro corazón sagrado? Y, y, y al final lo dijiste, ¿no? E, e esta parte divina, ¿no? Entonces, ¿para qué? Más como la etiqueta si somos sacerdotisas, si... Es, es, claro. es más allá de, ¿no? Es, es integrar esa esencia, como bien tú lo dices, y, y me encanta esta manera de cómo lo integro a través de este templo. Otra vez hablaba como ahí y, y, y escuchaba así, ¿no? O sea, donde nos, nos, a veces en este mundo esotérico, ¿no? Para no llamarlo espiritual, eh, hay muchas etiquetas, ¿no? Si yo soy ser galáctico y soy no sé qué y es, claro. es bien ¿no? O sea, todos, o sea, todos somos y ya lo están recordando. Pero creo que para mí el mensaje que sí me han dicho mucho es no les sirve de nada como etiquetarse si no han aprendido a vivir la vida en esta encarnación, en este cuerpo. O sea, y me encantó cómo lo estás diciendo, o sea, sí puedes estar conectando mucho con el campo, con el cosmos, ¿no? Y aquí hablaba, saludos Pablo Gladys, ¿no? O sea, un guía puede ser un unicornio, claro, o sea, tenemos un montón de guías que nos están acompañando. Aquí igual dice que recuerda cuando amaba los unicornios de niña y que lo sigue haciendo. Esta Maya dice que le encanta porque ya ha vivido estas experiencias de, ¿no? de, de, de conectarse con, con otros seres galácticos, de recordar esas vidas, pero creo que, no sé, para mí, como sabe, lo dijo, cada quien es su verdad. Y en esta verdad, a mí lo que mi guía o mi alma me ha dicho es de cómo pueden disfrutar de todo esto, cómo bajar toda esta información, pero en tu cuerpo físico, en tus acciones, en tu día a día, siendo impecables, siendo íntegros, que creo que, bueno, a mí todavía ahí estoy en el, la lección y el aprendizaje, pero es, porque si no, no sirve de nada, ¿no? Porque si no, como dices tú, a muchas almas están decidiendo partir, pero porque no, no quieren estar en este cuerpo, y a lo mejor se irán a, a, a otras dimensiones, a hacer otros trabajos pero para mí el cuerpo es, ahora voy comprendiéndolo, porque a mí puedo, tengo que reconocer que me costó mucho trabajo aceptar, ¿no? O sea, estar aquí y decir y después de la experiencia que tuve, decía, no, yo quiero estar aquí, yo quiero estar acá arriba, está lindo, está el coso, está bonito, pero ir integrando toda esa información aquí a tu cuerpo, eso es lo, a mi parecer, a mi vida, es ha sido lo maravilloso que yo, el regalo que más me pudieron dar, volver a regresar con esta conciencia, de decir, wow, ¿cómo lo disfruto? ¿Cómo siento? ¿Cómo hasta las emociones y meterte a este bosque oscuro que puede ser muy tenebroso, te lleva a algo? Y dices, wow. ¿No? Porque tú hablabas ahorita de, es como la cera, ¿no? De, uh, porque así a veces se, se creemos que como que el dolor, ¿no? el llorar es como puede ser desgarrador y puede ser muy desgarrador en su momento, pero no dura tanto. Y eso es lo lindo para mi parecer. Es como poder sentir, como poder vivir a través de este cuerpo físico tantas experiencias. Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo no hace, no hace tanto no que la espiritualidad era no fumes, no tomes carne, no tomes Coca-Cola, y nada. Y digo yo, pues todo eso se les va a reventar porque es que ya no sirve ahora estar volado, o sea, la espiritualidad ahora es la tierra, es, es, es estar aquí, o sea, no están, pues, de hecho a mucha gente le están cortando precisamente porque le utilizan la espiritualidad pues para evadirse y entonces eso es un, es un error muy grande, ¿no? Entonces, eh, sí, claro que sí, todos los días, yo me trabajo todos los días, bueno, o casi todos, a veces te quedas dormida, pero lo intento y, y voy haciendo mi, mi parte, pero luego, lógicamente, también me tomo un vino de vez en cuando, me gusta disfrutar, me gusta pasear, me gusta estar con, con, con mi pareja, o sea, quiero decir, hemos venido a, a ser humanos, ¿vale? Es verdad que tengo un, un servicio, sí, pero no, no voy a dejar de hacerlo por, por disfrutar de la vida aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, eh, además es, es importante porque también necesito estar aquí y saber y conectar con los demás seres de la Tierra porque esto no va solo de la ascensión humana, de <ríe> quien asciende en la Tierra y nosotros vamos, vamos con ella porque de momento nos están dando la oportunidad, si nos pabilamos, pero es con todos, con todos los seres, los del al lado, los de arriba… A mí cuando le llaman a los perros y a los gatos hermanos pequeños, digo, bueno, espero que sea con cariño, porque de pequeños no tienen nada, porque son menudos maestros, ¿no? Que ¿no? Pero, eh, digo, yo creo que los pequeños somos nosotros más bien, ¿no? Que, que aún, bueno, tenemos muchas, yo yo muchas cosas que, que aprender, ¿no? El, el ser humano que nos, nos queda, nos queda. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Hay y resistimos, ¿no? hay mucha resistencia todavía la, o sea, como nosotros como humanidad. Mira, dice Vero, entonces hay que, hay que pulsar ¿no? lo que somos, haciendo lo que nos gusta, disfrutando, eso es. Por eso, eso la ya nueva... ya contestó, ya contestó sí. Vero, así tal cual, ya, ya sí, Vero, así como lo recibiste, es, es sacerdotisa, es de nuestro Dios, Dios, ¿no? nos, a Dios, a Dios, es vivirlo aquí, integrarlo aquí, haciendo tu corazón sagrado, porque esto es ahorita que dec decías el corazón sagrado, de verdad sentía, o sea, es como, ¿qué significa ese corazón sagrado? ¿Saben? Es, ah, no. siéntalo, o sea, de verdad es como, expulsan, o sea, saquen todo eso corazón sagrado. ¿Qué es ese corazón sagrado? ¿Sabe? Bueno, hay muchos nombres, ¿no? <risa> no que, que se muy, O sea, ahorita que lo decías, de verdad, se, se, o sea, las palabras tienen un montón de energía, entonces, es de verdad que sentía, o sea, o sea ¿no? todo ese eh, sí divino, esa parte sagrada en nuestro templo, que es también nuestro, parte de nuestro claro. corazón. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay veces que tenemos como una chispita, una llamita pequeñita, entonces se trata de ir, ¿no?, ¿verdad?, de ir alimentando, de encendiendo, ¿no?, porque, bueno, pues como ya decía Hermes Trimegisto, como es arriba es abajo, ¿no?, pues, pues como es, es Dios, pues son, llámale X, somos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a creernos que nosotros también somos divinos, que tenemos toda esa fuerza, todo ese poder, que podemos hacer grandes cosas. Que somos muchos más de los que nos quieren hacer creer, ¿vale? Y yo creo que ya me entienden. <risa> somos muchos más, podemos hacer muchísimo, el problema es, eh, es creérnoslo, ¿no? Entonces... Eh, para mí es, ese, es, el, es el templo, es el motor que lo, que lo mueve todo, que al final hay detrás siempre el amor, ¿verdad? El amor sí. es la... Fíjate, me estaba acordando, qué tontería, de la película de Interestelar, eh, esta, que, que, bueno, que está muy bien para ver cómo funciona lo del yo superior cuando nos habla, ¿no? Cuando está él detrás de... Eh, pero hay un, hay un momento en que bueno, solo es una, una chica astronauta, los demás son todo hombres, que quiere viajar a un planeta porque está allí su pareja, ¿no? Y ella dice que no es por eso, pero en el fondo y entonces, bueno, echa ahí un, una, todo un discurso diciendo que al final que, que el amor que, que al final es, puede ser la, la, la ecuación, que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, no quiero contar más por si alguien no ha visto la película pero no, varios, varios mensajes así subliminales que son, la verdad que una vez que la has visto varias veces, porque las primeras veces la, la cabeza te revienta intentando entender la parte no, más científica, pero una vez que ya, que ya la has entendido empiezas a ver todos esos mensajes que hay por detrás, ¿no? que son muy, muy bonitos. ¿no? Y al final es la principal ecuación, es el amor, desde luego, desde, luego que sí, desde luego que sí. Por eso a veces cuando pensamos que por ser sacerdotisa o no sé qué tenemos que hacer algo como muy complicado y es al final es ser uno mismo, ¿no? Si además, eh, eh, recordamos ahora, por ejemplo, cuando fue la cuarentena, que la gente llegó un momento que ya limpió la casa, ordenó, se vio todas las películas, ¿no? y cuando ya llegó un momento que dices, mira, que hago? Pues de repente, no sé, por ejemplo, aquí en España hay una, una actriz que le dio por empezar a grabar monólogos y ahora ha tenido un montón de éxito y está haciendo una serie de su vida, ¿no?, por ejemplo. Y está entreteniendo a la gente y divertido. Pues otros que de repente se dieron cuenta que haciendo, cosiendo no sé qué, hacían un muñeco tal y era su creatividad y la están eh, vendiendo, ¿no? Pero es que es la nueva tierra, pasártelo bien con lo que estás haciendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, los niños ahora ya vienen con ese corazón abierto y a veces, no, porque a lo mejor tú puedes cantar muy bien y de repente llegas al público y te sale esa vocecita porque tienes miedo a brillar, de todas estas tonterías con las que crecimos, pero los niños de ahora los oyes cantar y te caen los lagrimones porque tienen el cristal activado totalmente, ¿no? Es, es maravilloso, ahí tenemos que aprender mucho, mucho de ellos, ¿no? Bueno, ahí también nos ayudan los, los unicornios, desde luego. Y aquí están preguntando, como qué significa ese dragón blanco? Porque te acuerdas de la dragona hace ya casi un año que. ¿no? Aquí están eh, eh, preguntando Vero y Ángel qué significa soñar con este dragón blanco. Ángel eh, decía que lo soñó con los ojos de fuego, ¿no? Que, ¿Qué significaba eh, soñar con este dragón blanco? Bueno, eh, como todo. Eh, claro, el sueño es de esa persona, no es el mío. Entonces, claro, yo voy a contar lo que es para mí, que no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? Entonces, al final, en estas cosas lo mejor siempre es como cerrar los ojos, sentir el corazón y, y ver qué te, qué te viene, ¿no? Porque en el fondo pensamos que no oímos, que nos vemos, pero en el fondo lo sabemos, es como que algo sentimos, ¿no? Eh, lo que pasa es que no tenemos la costumbre de pararnos un momento, sentir, respirar y a ver qué viene, ¿no? Porque. Eh, si buscas por ahí por Google el significado de dragón blanco, pues según el autor te encontrarás diferentes versiones. Yo, por ejemplo, la, la, segun, la tercera vez que fui a que era mi primera vez en Etérico, y mi primera vez ya un poquito consciente de, de, de algo de este mundo, aunque estaba un poco, era así pequeñita, que, que no, no, no sabía mucho, pero ya estaba ahí metiendo la patita. Bueno, pues fui a una meditación y fui a y claro, pues hacen como en la película como en los libros, ¿no? Que viene la barca, las brumas y te levantan la, las brumas y entras, ¿no? A, a mí nada, a mí me vino un dragón blanco a buscar, y me dice tú pa aquí ya directa, ¿por qué? Porque yo he estado allí millones de veces, entonces para mí ya no hay brumas porque yo soy de las que coloqué las brumas para que no entraran los impuros, ¿no? Entonces, claro, a mí en aquel momento no sabía nada y le pregunté a la chica que me hizo la meditación, me dijo ah no eso es por el no sé, pues si estábamos en Ostara, pues era del anterior, de verdad, no sé. Bueno, no sé qué explicación me dio así, a mí no me convenció mucho. ¿no? Eh, pero luego lo descubrí, ¿no? Porque hay un dragón blanco que está en la ciudad cristal de Avalon custodiando una esmeralda, bueno, toda ahí una historia, ¿no? Y para mí era ese dragón, era mi dragón, que ya conocía, que me venía a buscar y, y me llevaba, ¿no? Eh, pero el dragón blanco, por ejemplo, también puede ser ese símbolo ¿no? de ese dragón que ya ha vivido todas sus experiencias y que ha hecho esa integración. Y no es que sea blanco, porque el blanco sea puro y el negro es, es, es, es como, bueno, como algo cultural. ¿no? Entonces el, blanco, el dragón blanco viene a simbolizar pues, un dragón que ya ha hecho su integración, ¿no? toda esa sabiduría... Y entonces es un dragón ya, pues, bueno, entre comillas, ¿no? Es un blanco blanco, negro, que te, que, que te viene a ayudar, ¿no? Como muy antiguo y que ha hecho todo su proceso. Pero también puede haber algún dragón blanco que es que nunca se desconectó y permaneció puro, ¿no? Como los unicornios, ¿no? Pero bueno, suele ser un símil. Pero bueno, no sé si fue el caso de, de esa persona que preguntó, porque bueno, siempre de Verónica y creo que... Angel. Angie, pero porque cada, para cada uno puede ser algo diferente pero bueno, sí. espero que tenga algo de sentido lo que comenté pero pueden ser muchas cosas claro, porque a lo mejor para ellas el blanco significa algo, o sea, pueden ser, pueden ser muchas cosas, pero bueno yo le preguntaría, porque a lo mejor es un dragón guía ¿verdad? Igual que preguntaba en Unicornio guía, también tenemos dragón guía eh, yo empecé teniendo uno y ahora tengo un equipo <risa> tengo ya una, un grupito y, y, un, también tengo unos y tengo uno, Luz, que me encanta, es el Los Little, se llaman, que son así. Entonces, y la primera vez que, que vino se me puso en la barriguita, como cuando se le pone el gato en casa, en el sofacito, y pues ahí se puso y digo, ¡ay, qué mono! me lo como una cosa, pero yo, yo cuando había oído hablar de Los Little pensé que era un cuento chino, pero ¿no? cuando lo viví, digo, bueno, ahora me tengo que callar. Y sí que hay los little y son muy, muy lindos también. Así que, pero bueno, cada uno va a sentir también diferente según lo que, claro, lo que le corresponde a vivir, ¿verdad? Acabas de darle ahorita que estabas, te digo que voy pensando, sintiendo lo que te voy a como complementar o que voy a decir y ya Saber ya lo dijo completamente. Entonces, mientras tú decías como el mensaje... Para todos los que están aquí y, y los que vayan a escucharlo posteriormente, es de, si en verdad quieren tomar su lugar de certeza, su, su lugar de Dios, Diosa, es confíen en lo que reciben, ¿no? O sea, todas las de, de esta confianza, creen lo que están recibiendo. Sí. Eh, nos han enseñado cómo dar ese poder es justo esto, ¿no? O Saber tú dime qué es esto, qué significa esto. Y tomar, o sea, este lugar de de verdad de ser ese oráculo, ¿no? Como esas sacerdotisas que somos, esos dios, dioses, sabiendo es, qué significa, ¿no? Cuando abro ¿no? Una, un oráculo es que me dice, o sea, que lo, más en el interior, o sea, qué interpretación viene más allá de, de lo que estoy viendo afuera, o sea, es buscándole la mente, es que como yo lo decías, ¿qué me vibra a mí este dragón? O sea, ¿qué me está diciendo, no? esta fuerza ¿No? O sea, ¿Qué significa este fuego? Para mí es, ¿qué, qué responde? O sea, que algo tengo que trabajar o algo se está abriendo en mí, porque al final to, yo creo que todo lo que se, nos están mostrando es porque o hay que trascenderlo, ¿no? transmutarlo, limpiarlo o bien integrarlo para que se abran cada vez más ¿no? esos dones, esas virtudes, a recordar. Todas esa, esas memorias, desde los elementos que tú hablabas, esta conexión con los elementales, con todo. Y, y creo que es, es confías. Es, a veces es complicado, ¿no? O sea, a veces a mí también me pasa de que, ay, ¿será esto? no O sea, llegó este código, me llegó esta información y ay, no estaré como mal. O sea, no, será, no me estaré volviendo ya más loca la que ya estoy. no Y a veces te quieres, porque a veces pasa, ¿no? Y te vas dando cuenta que, pues, alguien también está recibiendo hasta, porque ese es el campo, ¿no? Alguien más está recibiendo esta información. Y dices, wow, ¿no? Y eso es la alquimia de irte encontrando con tus hermanos, Alex, todos, con tus, ¿no? Con todos tus maestros y, y hermanos que estamos aquí ya terrenalmente, dices, mira, a mí me, también me pasó esto, pero ya no dando, creo, el, el poder, ¿no? Ya no dando tu poder, sino, sino así como en esta parte de compartir, ¿no? Como, mira, o sea, entonces, ah, o sea, y eso también te va llenando también de esta confianza, ¿no? Que nos sí, han sí. enseñado a ser tan ideales que dices, ah, bueno, creo que está bien, ¿no? No, no, no estoy tan, tan loca. Claro, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, así un poquito por dar así algunas pistas o me podemos comentar un poquito, por ejemplo, por mi experiencia, ¿no? Los dragones, como, como han estado tanto tiempo ya aquí, eh, poseen mucha sabiduría ¿no? de la historia entonces nos pueden ayudar a conectar ¿no? con, con información de, de nuestro pasado, ¿no? desde ese origen precisamente que estábamos hablando, ahí nos pueden ayudar. Bueno, se han trabajado mucho en su momento como protectores, como limpiadores, pero bueno, para mí eso ya, ya forma parte del antiguo paradigma, ¿no? pero bueno, quien lo necesite, pues, pues también, ¿no? pero, pero sobre todo, eh, como portadores de, bueno, que te ayudan a conectar con tu, con tu sabiduría ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante ahora mismo con, eso era como los, las tres principales cosas que, con las que trabajaba con ellos antiguamente, con la sabiduría sigo ¿no? y ahora sobre todo mucho con el tema de eso de, de, porque de, aunque lo asociamos al fuego los dragones trabajan los cuatro elementos y como tenemos que activar los elementos en nosotros y conectar con... Entonces, para mí, en ese sentido, nos ayuda mucho a activar los cuatro elementos en cada uno, a empoderarnos, ¿no? Y eh, bueno, y con este trabajo de las heridas, ¿no? Principalmente es con, con lo que más estoy conectando con ellos ahora. Y luego lo, los unicornios, pues eh, entonces, así como antiguamente, pues lo asociábamos mucho, pues eso, a, a purificar, ¿verdad? Eh, a trabajar, a sanar el niño interior y bueno, todas esas cositas, bueno, por supuesto, lo más importante, el amor y la inocencia, pero bueno, ya la parte de, de purificar y de sanar, como bueno, también esa es mi parte ya, ya va quedando atrás, porque ya estamos en proceso de integrar y de activarnos, entonces, por ejemplo, tan, es, eh, estos días nos estaban tan recordando que era muy importante Seguir trabajando nuestra pineal, ¿no? ¿Verdad? El, nuestro cuerno también, ¿no? Que también lo tenemos... Eh, porque, bueno, pues si ya lo teníamos petrificado, pues últimamente, bueno, no lo no, no digo por asustar nada, pero bueno, hay ondas y cosas que como que nos lo atrofian un poco más y que también que ya es el momento, ¿no? De, de activar, activar más nuestra percepción, ¿no? Entonces ahí también con ellos nos pueden, nos pueden ayudar mucho a eso, bueno, a elevar nuestra frecuencia, por supuesto, pero bueno, igual que nos invitan este mes pues eso, a trabajar en nuestros orígenes, a que le toque pues, más familiar o más eh, ancestral o quizás más estelar, depende de cada uno, lo que cada uno sienta o le lata, es un, po un poquito lo que decía Luz, ¿no? Estos días como que empecemos a darnos cuenta de cuál es nuestro sitio de alguna manera, ¿no? prepararnos para, para esa ascensión, pero sí nos está pidiendo un poco pues como momentos de quietud, de ir a la naturaleza, de estar contigo, de esa autoescucha que decía Luz también, muy muy importante, y porque estamos como una especie de, bueno, de autogestarnos a nosotros mismos, estamos creando lo nuevo, nos estamos creando a nosotros mismos, estamos en el cambio, es como toda una mezcla, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eh, también me recordaban, era, era la palabra que me decían era satisfacción. <risa> ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que nos gusta algo, que tenemos que hacer algo, porque lo hemos hecho siempre, porque nos hace ilusión. Pero a lo mejor ahora, si eres honesto contigo misma y te paras un momento y dices, pues, pues sí, yo creo que me gusta, creo que lo que tengo que hacer, creo que me hace ilusión, pero si me paro, digo, ay, estoy estresada. No sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿esto me está produciendo satisfacción? No, entonces... Pueden pasar dos cosas, que no tenga que hacerlo, que ya está, ya cumplió su parte, y, pero como siempre me gustó tanto, me cuesta soltarlo, o a lo mejor lo que hay que cambiar es la forma en que lo estás haciendo, no, no significa que, que todo sea soltar y dejar atrás, ¿no? Pero, pero sí eh, replantearte la forma, ¿no? Porque en la nueva tierra de trabajar tiene que ser como estar con el daikiri en la playa, bueno, casi, <ríe> tenemos que disfrutar, pasarlo bien y bueno... Además, eh, las sacerdotisas lo saben porque trabajaban también mucho. Bueno, una parte con, con toda esa energía la sexual, cansa, ¿sí? o sea, es... movimiento, ah, como dices, sí, exactamente. Bailar, bailar, vivir la vida, sí, sí, sí. Y toda esa energía de gozo, la conexión divina es súper gozosa. Así que tenemos que estar en la tierra y disfrutar, disfrutar también. Entonces, ese tiene que ser un poquito nuestro baremo. Si me causas estrés. Hay algo que, o hay que dejarlo o cambiar la forma, porque igual no te has metido sin querer en uno, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues no nos damos cuenta, ¿no? Pero, y tengo aquí también que se quiso venir conmigo, porque bueno, siempre que hablamos de fuego, aparte de los dragones, eh, apareció por aquí Brigitte, la diosa celta. <risa> lo bueno, vengo con un trocito de cobre así bruto porque el cobre también bueno es una de las piedras de la diosa que nos ayudan a forjar nuestros sueños bueno pensar que ella eh, una de sus versiones sale ¿no? haciendo el hierro ¿no? en, la, en la forja, ¿no? Eh, pues eh, podemos utilizar su... ¿Cómo se llama? El, ay, ahora no me sale donde, donde se hace el yunque, ¿no? Eh, bueno, eh, podemos utilizar su yunque para forjar ¿no? eh, nuestros sueños, de ¿no? utilizar ese fuego de, de dragón, ese aliento... Bueno, hacer hay una mezcla en <risas> la ilusión del, del, del unicornio... Toda esa mezcla para, para empezar a, a forjar nuestros sueños, ¿no? que es lo más importante, pero recordando con el poder, no vale solo con la parte femenina, tenemos que empezar a sacar eh, también nuestra fuerza, no tenerle miedo, porque es verdad que sí, como decía, los nos han quemado, nos han cortado el, el, la, la garganta, pero ya en este momento ya eso ya no va a pasar, Ahora es el momento, ahora sí podemos salir a, a ser quienes somos, ¿no? Y, y, y sin miedo. Bueno, habrá uno que diga, mira, bueno, pues que se aburra, pero ya no te pueden hacer nada, ¿no? Y eso es lo máximo que te puede pasar, ¿no? Que alguien diga, bueno, ¿no? Sí, sí, sí, me, me, me, me, estás, es, es, Eso es ser la sacerdotisa, ¿no? Porque tú, a veces, a veces, yo lo veo, a veces lo sigo viendo con, con pacientes, como dices, este, Ahorita tú hablando de esta energía, de esta vieja energía que es ¿no? estar limpiando y estar, que todavía, o sea, sí hay muchas almas que están decidiendo vivir esa, ese paradigma, ¿no? De, de no es suficiente, ya he trabajado y esta transformación no es, sino como tú lo decías ahorita, es, es momento de integración, por eso todos los códigos que están integrándose en nosotros, es porque ya nos limpiaron, pero es como todavía hay esa memoria pero creo que es más de la mente de no, no, no, o sea, no, todavía no, o sea, todavía no he limpiado lo suficiente, ¿no? La cebolla todavía tiene capas y hay que seguir abriendo. Y por supuesto, yo creo que mientras estemos aquí va a haber cosas que o sea, en todo momento hay que ir trabajando. Pero creo que ahora es mucho, como tú lo dices, sabe, desde esta energía más benevolente, desde el gozo, ¿no? Desde el placer, desde saborear y sentir, ¿no? Que es cuando estoy comiendo, cuando estoy bailando, cuando estoy... Es ¿Por qué no? O sea, ¿no? Porque a veces se cree que esta parte de la sexualidad solamente cuando estás con tu pareja. Y es como desde que estás comiendo, estás tomando bebida, estás bailando, estás sintiendo, o sea, no sé si lo están sintiendo ustedes, pero, ¿no? O sea, se siente este gozo, se siente esta, este éxtasis, ¿no? Este orgasmo de poder sentir, de hacerte el amor contigo, de decir, wow, o sea... Cómo, o sea, ¿Cómo todo esto que se está integrando está expandiendo este aspecto este ser divino que dices, wow? ¿no? O sea, de esta manera compasiva contigo, de decir, sí lo estoy haciendo, sí me lo creo. Ya mi niño, tu niña está ahí, ¿no? Ya ese niño divino, ya está ahí, ¿no? Brillando porque ya hemos hecho demasiado, o sea, hemos trabajado, pero... Y es ese equilibrio que también estamos llevando, ¿no? Y aquí han estado preguntando cosas muy bonitas. ¿no? Eh, eh, esta Angie preguntaba eh, que había soñado con un cuerpo de un delfín y Mariela le contestó, ¿no? Que, que bueno, Mariela también contesta que, que sus guías son sus unicornios, tortugas, ballenas, delfines y, por supuesto, mi de hecho, tengo la familia como me sostiene, perfecto, ¿no? O sea, es porque tenemos un montón de guías que nos acompañan, de, de ángeles, arcángeles, maestros, animales, eh, galácticos, ¿no? los de ¿no? elfos, sirenas, bueno, es impresionante cómo está creciendo nuestro séquito de luz, es maravilloso. Bueno, que somos nosotros. Somos en realidad, el... sí, sí, sí, <risa> sí, sí, sí, <risa> O sea, al final ella estás trabajando contigo, con tus diferentes versiones, nadie mejor te va a ayudar <risa> que tú mismo. Sí, pues sí, los, los narvales, bien. ¿verdad? Los unicornios del mar, a mí me encantan. Sí, aquí, aquí sí. habla, ¿no? De esta Gladys nos comenta que ese concuerdo existe la llama narval, ¿no? Es parte de los cetáceos que mantienen la conciencia crística. Sí, son, son maravillosos, son divinos. <risa> sí. sí, es la verdad que sí. Como, y, y a veces ni siquiera tenemos como, o sea, lo vemos en el etérico, pero también hay muchas cosas que a veces, o sea, ¿no? por eso es que ahorita los unicornios, los vagones, están abriendo, como tú lo decías, el tercer ojo, para ya mirar, no, ver más allá de los ojos terrenales que dicen, esto no existe, y, y comentabas, es como estos sueños, como estas fantasías de ese niño, ¿no? y que es o a sea, través de la inocencia, dice, sí existe, o sea, por supuesto que sí existe, y cómo... ¿no? Como tenemos la, la maravilla de ver a los cetáceos, a ¿no? los delfines, a los narvales, a las belugas, a la ballena blanca, es como si sí está ahí, o sea, no nada más es tan etérico, es como ahí está mostrándose. Y, y, y me queda claro que sabe cuando hace estas terapias, porque sé que estás haciendo tu terapia con la ballena blanca, es, te lleva a conectar, ¿no? o sea, y cómo te ayuda a. a, a, a, a que es ese bosque, ¿no? Ese bosque está encantado, de lleno de todo. Y, y miren, se supone que vamos a hablar de nada más de unicornios y dragones y leones <risa> y, y ya aquí ya está justo todo el bosque. Todo <risa> el jardín. <bosque. risa> bueno, es que además es claro, es que el jardín está conectado también con las, con las estrellas. Entonces a veces es muy difícil, ¿no? Porque tú... Eh tienes ese llamado, ¿no? Porque en principio cuando hablamos de esto que fue hace unos meses dijimos, tenemos que volver a hablar de dragones. Venga, va así. Y casi como se fue acercando la fecha, pues, uy, los unicornios. Ayer, ale, a los felinos y al final, pues viene todo, todo, todo el jardín. <ríe> todo lo que haga falta, ¿no? Para que, ¿Quién dijo que estábamos solos? Nada. <ríe> sí, no, no. nada. Y ahí está la cartita, ¿no? O ¿Sabe? También sacó este oráculo y mira, ahí está, ¿no? Hablando de las estrellas, ¿no? Que dice oráculo de los unicornios, dice aspiración. Dice, eres ilimitado, alcanza las estrellas. Es como oh. lo que hemos estado hablando, ¿no? Sin sí. límite. Eso. Sin límite. Sí, mira, yo saqué los de los unicornios, que es otro oráculo diferente al que tienes tú, eh, que nos habla precisamente de, de, de lo que hemos estado hablando, de, ¿no? Sale aquí el unicornio y sale con, bueno, con una indígena, ¿no? Y te dice que que aprendas más de tu historia, de tu familia, ¿no? Como bueno, pues ahí está esa invitación, ¿no? A, a, a conectar, a conectar con el origen, porque en el origen está todo, ¿no? Está todo el plan de lo que de lo que tiene, de lo que, tiene que ser. Bueno, y luego saqué también una de dragones wow. <ríe> de gente, que también bueno, maravillosos. Nos salió el dragón alfa dragón, que es eh, bueno. Power Power, ya se le ve, ¿como no? Y bueno, lo bueno, que estoy viendo muy acuerdo con lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque nos habla de, del poder de la creación y del divino masculino. O sea, justo deja atrás lo viejo, visualiza tu sueño y ayuda a manifestar el nuevo mundo. O sea, bueno, el resumen final, total, ¿eh? No la había leído, solo la saqué, vi la foto, pero no la había leído. Digo, bueno, tal cual, tal cual. Qué bueno. Ay, Ana Rosa. Aquí, esos son los regalos, ¿no? Aquí, que dice Mariela, ¿no? Es que somos pequeños fractales del espíritu, del uno, haciendo esa totalidad del ser que somos, que se divide para experimentar en distintos estados. Y es que sí, o sea, todo eso que vemos, ¿no? aquí también decía Angie, que no sabía que existían, en el fondo, si lo estás soñando es porque su alma ya lo había, o sea, lo sabía y solamente es como. O sea es como confías que existe porque todo lo que vemos por eso son los niños que ven más allá de y es lo que estamos recordando lo que se, se está integrando y se está abriendo de sí todo eso que estás viendo que estás soñando que cuando meditas es porque es cierto es, o sea es es así es así eso es lo que te da más confianza no porque yo hay muchas cosas que de estos temas nunca he querido como investigar mucho para no acceder a la verdad de otros y porque sabemos que hay mucha información distorsionada. Entonces, siempre he intentado, bueno, a ver, algo buscas, no pero bueno, siempre he intentado no meterme mucho porque así después cuando tú haces la conexión y luego te dice, ah, pues ha te dice, sí, en el libro de no sé qué pone esto que tú dijiste. Y digo, ah, bueno, pues muy qué bien, que bien, que bien, No, te da esa cosa de luego, pues vale, pues no, sé que lo que salió que es verdad y que no lo había visto en ningún sitio, ¿no? Pero... Pero a veces esa, ese afán de querer saber, pues claro, pues eh, a veces es el peligro. Pero bueno, como todo, ahí tenemos el filtro de nuestro corazón. Eh, entonces, cuando leamos algo, pues habrá partes que nos, que nos, que nos digan, ah, pues esto sí, <ríe> y otras que, que hay que suena ahí como... Entonces, no, esta no me la parto, no le hago caso. Y es, es el, el, para mí es el mejor filtro, es el corazón. Hay gente que ve mucho, ¿verdad?, eh, pero aquí es más fácil manipular lo que ves, ¿no? Pero lo que tú estás sintiendo, aunque a veces cueste entender el diccionario del corazón, eh, pero eso no se puede, no se puede manipular. ¿no? Porque es May sagrado. Ver. Sí, cierto, cierto. Totalmente, totalmente. Pues... Eh, vamos, eh, mira, ya vamos ahí aquí, entonces estamos con el proceso de los regalos etéricos que nos tienen nuestros dragones, unicornios, leones, ballena blanca, este, wow, eh, todo este bosque que se está abriendo, esta alquimia, ¿no? Esta, todo este florecimiento que sí estamos ya recibiendo, que es súper alquímico, es sí. maravilloso y, y que como a través de nuestro templo cuerpo, como tú lo dices tenemos esa brújula para decir, sí, esto sí me vibra, o tal vez, ¿no? No estoy preparado como para escuchar esas cosas, posteriormente a lo mejor dice tú, ya comprendiste esto, ya integraste esto, se abre otra información y ahora posiblemente... Entonces, no, yo creo que es no pelearnos, ¿no? En este momento, porque, o sea, sí, la información está muy abierta y está ahí, pero es como, a ver, ¿no? A veces chocan nuestras creencias con tanta cosa que dices, no estoy listo no, claro. o sea, no es un momento y, y está bien pero creo que uno de lo que se está limpiando es como todos los, los juicios y las etiquetas de que si esto es bueno y esto es malo ¿no? Bueno, yo te digo, a mí me pasó ¿eh? yo fui la primera, me decías Atlántida, bueno, hombre era como, no o sea, me gustaba porque en mi casa, por ejemplo, mi padre, aunque sea historiador tiene libros de la Atlántida investigaba, pero ya cuando me hablaban de ella como algo real ya miraba así digo, y ahora me ves aquí hablando de, ¿no? de unicornio, eh, pero bueno, está, está bien tener, hay que, hay que darse el ritmo a cada uno, hay que respetarlo, pero igual todos los códigos que se están entregando hoy, eh, aunque luego la parte mental acepte hasta aquí o hasta allá, entra, entran en nuestro cuerpo y van haciendo esa alquimia, aunque eh, en otra gente... Eh, se manifieste antes y a lo mejor en ti eh, salga dentro de dos años, pero la alquimia ya está produciéndose, entonces es algo maravilloso, porque lo que está pasando aquí no se trata de la mente es, es tu alma la que estás sintiendo y la que está recibiendo los códigos y la que hace la alquimia y es tu, tu ser el que decide hasta dónde tú estás preparado, luego ya si nos entiendes o no, pues bueno hombre mejor si nos entiendes porque es más divertido no pero <risa> más Creo que mejor. es integrarlo y dejar que claro. Y está diciendo, Vero, que esta conversación me ha regalado muchas cosas valiosas. Gracias, hermanitas, las amo. Gracias, Vero. Dice, Gladys, siempre digo que solo se trata de sentir y recordar. Bueno, qué resumen tan bonito de Gladys. Eli dice, así es todo, un regalo para el alma. Abracitos, May. Ah, no, dice totalmente Vaya habla de aditas y hoy me puse una adita con musgo del bosque. <risa> El alma sabe, ¿no? Como estas cosas externas, como te dice, mira, ¿no? O sea que sin buscarlos, ¿no? Sin buscar las cosas, solitas van llegando tanto terrenalmente como, ¿no? Para sentirlo como etérico. Sí, la claro verdad que sí dice totalmente son los que somos almas muy bonitas sí sí creo que sí todos somos almas muy bonitas que ya estamos ya despertando viviendo la magia viviendo la alquimia sí. o sea, esos, esos sueños que nos recordaban de niño ya están es como ahora sí no es como ahora sí niña interior niña interior no niño divino confío en ti, que no os vas mal, ¿no? O sea, no, a nadie tienes que volverle a esconder todo lo que tú veías, ¿sabes? Como ahora sí, dilo, disfrútalo, gózalo, ¿no? Dilo, exprésalo, o sea, porque es lindo, o sea, porque ha sido muy lindo poder expresar ya lo que sentimos, o sea, porque antes decía, ay, no, ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Qué van a decir? Y es bien lindo, o sea, es bien lindo ya poder expresar lo que ya somos. La verdad que sí. La verdad aquí, que sí. Dice Mariela, no. bueno, vamos a seguir, a seguir. Dice, hay que tratar de desechar tanto patrones que te que eres una niña muy graciosa. Cuando damos rienda suelta a nuestros niñas, volvemos a conectar. Así es. Gracias, sí. Mariela. Así tal cual. Pues, sí. ¿sabe? Dinos cuáles son como todo lo que te da esa vida, porque, bueno, ¿sabes? Líderes. Es el pilar, es el canal de Red Natur donde ya lo hemos platicado. Conecta y expande y integra y acompaña a, a varias rederas para que sigan expandiendo su luz, para que sigan expandiendo su sabiduría. Y hay varios proyectos que Sabe trae, entonces, a ver, cuéntanos sabe. Bueno, así un poquito con el tema de hoy. Eh, eh, está ahí ya saliendo del horno con mucha ilusión. Un trabajo con Avalon precisamente, con, con las Damas del Lago y bueno, con todos estos seres, que voy a hacer como una trilogía, aunque haya gente que diga, pues yo voy un día o voy los tres o no voy ninguno, ¿no? Eh, para trabajar un poquito todas estas cosas, ¿no? El, pues eh, trabajar el corazón, toda esa alquimia, ¿no? Es atravesar el bosque. Eh, y bueno, sanar vidas pasadas, integrar, recuperar sabiduría, bueno, todas estas cositas, ¿no? Ahí, ahí vamos a, pues eso con, con, con las diferentes, con Nimue, con la Reina gargante con las Sirenas sí, de, de Avalon y todas estas, estas cositas. Ahí voy ahí con, con mucha ilusión y que ahí era un proyecto que llevaba ahí tiempo en el horno y ya me han dicho, ya, ya, ya es el momento. Y bueno, pues ahí... Ahí vamos, ¿no? Porque es verdad que, que en grupo se trabaja como más potente, ¿verdad? Y es verdad que a veces alguien ve un curso y te dice ¡Ah, pues yo quiero sesión de esto! Bueno, perfecto, porque a veces es algo como que quieren algo como muy personalizado, ¿no? Me imagino que a ti te pasa también. Pero cuando haces ¿no? ese, ese trabajo en, en grupo, como cuando hiciste no con, con, con el unicornio, con el, el, el fin y con el dragón, el, el, pues eh, al vivirlo así en grupo, no sé, se mueven cosas diferentes, ¿verdad?, que, que, se, que se mueven. Pero bueno, así como, como grupo, como red, vamos a estar el, la semana que viene hablando precisamente de toda esa energía que viene de los eclipses. Vamos a hacer una charla ahí en abierto. Eh, para, para ayudarnos, ¿no? A profundizar en, bueno, entender un poquito las claves. Bueno, tú mañana vas a estar haciendo la meditación también, que nos va a ayudar, nos va a venir muy bien. <ríe> que ya mañana, ¿no? Que ya de <ríe> <mi> memoria... <ríe> Vamos a origen, <lo ríe> <ir>, ¿eh? también. <ríe> <ríe> y, y bueno, pues ahí en, en todas estas cositas andamos siempre siempre y creando cosas nuevas, ¿no? Y y sintiéndolo por los tiempos, ¿no?, que van, que van siendo, ¿no? Sí. Bueno, ya se está sintiendo, ¿eh?, todo el bosque aquí, ¿eh? Sí, sí, ya empezó, y está ahí abriendo y se está manifestando, y por eso preguntaba, ¿cómo se están sintiendo?, porque de verdad, yo empecé a sentir todo un éxtasis de, ¡guau!, está maravilloso todo esto que estamos viviendo y nos están llevando, y, ¿no? o sea, ¿no? aunque estamos aquí conscientemente, es, sí, es sí, sí, pero están, ¿no? están, están, están moviéndose entre bambalinas, haciéndonos ahí, el, eh, el, ahí los códigos, pero eh, lo que pasa es que para entregar, por ejemplo, de satisfacción, que se tiene mucho interés, antes tienen que, <risa> que trabajar otras cosas para que entre bien, entonces estoy notando ahí en los corazones, algunos están uy, por ahí, si siente ganas de llorar, pues que llore, no pasa nada porque estoy notando así unos desgarritos así un poquito así importantes Señora. en, en uh -huh. bastantes del grupo, pero al mismo tiempo hay como, como ese pulso de, de ilusión, ¿no? aunque haya esa, esa cosa de ay, ¿no? que no quiero que me remuevan esto, pero bueno, que luego uno se queda mucho, mucho mejor. Pero bueno, si te parece, hacemos... Eh... Vamos, vamos a empezar ¿Sí? porque podemos seguir y seguir y bueno, nada más quería como comentar esta parte que dice Gladys, que ya escribe todo lo que va, como que lleva una bitácora que va recibiendo y creo que eso ayuda mucho. ¿no? O sea, los de la luna, bien. o sea, tus sueños, como que todo nos va dando información y creo que eso también ayuda a como ir comprendiendo y says, ah, para algo soñé esto, para algo viví esto en este momento. Esto creo que ayuda mucho. Sí, hay perfume en el ambiente. Sí, sí te digo que sí, sí, sí. Ahorita no. te dar, damos saludos, pero porque si no... Sí, ya, ver, antes de, de ya antes de entrar ya se notaban los, para aquellas que perciban ya se notaban los olores, pero ahora está más fuerte, sí. Es como que estuvieron toda la sesión enviando como entre bambalinas, pero ahora ya... <risa> Así que vamos a, ahí a cerrar los, los ojitos, a sentir el corazón, podemos poner ahí la manito... Respirar un poquito y seguro que te dice, ¡ay cuánto tiempo hace que no me escuchas! <ríe> y es bueno sentir qué te tiene que decir tu, tu corazón. Y así como vas yendo hacia adentro, casi voy a acercar un poquito más el micrófono. Vas yendo <coughs> hacia adentro de tu corazón. Pues ya se empieza a notar más todo ese olor del bosque. ¿verdad? Las ramas, hasta el, el solcito que se cuela entre las ramas, se nota, empiezas a sentir la presencia de todos los seres del bosque, Y yo sé que algunas ya tienen ganas de lanzarse corriendo al centro del bosque, pero con calma, <ríe> que nos van a llevar primero a la cascada de los unicornios. Así que vete por el sendero que las haditas te van a ir guiando. Y vas a ver a lo lejos una cascada de unos colores, de unos brillos. Bueno, no podía ser de otra manera, siendo la cascada de los unicornios. Y haces despacito. Ya al acercarte, ya vienen esos vapores, te salpica un poquito el agüita. A meterte debajo de esa cascada. Es como un bálsamo para tu corazón. Toda esa agua palescente, brillante, pura. Que va impregnando todo tu cuerpo, todo tu ser. Y va arrastrando todo lo viejo. Va sellando las heriditas. Y a medida que va haciendo su trabajo, empieza a salir el arco iris, empieza a asomar tu niña interior, feliz. Aunque ahora no esté hablando, sí, entregando códigos. <SILENCIO> Anacia, a tía Aonia, a acá, acha, aña, a es la hora de soñar. Y ahí viene tu dragón y te lleva volando para que impregnes tus sueños de todo el fuego creador, mientras tu unicornio lanza destellos arcoíris desde su cuerno a todos tus sueños. Y me piden que canten, aunque no... Su propia canción. No importa si cantamos bien o mal, es dejar salir esa canción que te va recordando quién eres, tu vibración estás cantando, porque estás en esa gran ceremonia porque todas y todas y todos y todos los que están aquí presentes, están en esta gran ceremonia donde hoy los recibimos en este gran jardín interior miren su jardín miren el bosque es su ceremonia bailen, canten tomen su lugar gozo, alegría, satisfacción Presencia Origen Te invitan a acercarte al agua para que veas el reflejo de tu rey, reina, de tu león, leona. Conectes con su poder, con su fuerza. Las magas y los magos del bosque, regresamos a la tierra, bajamos la montaña, recuperamos nuestros báculos de poder, respira, respira, integra quién eres en tu cuerpo. Y aunque mm. seguiríamos... Estamos, bueno, como viviendo varias escenas, ¿verdad?, en multidimensión. Una que sigue divirtiéndose, otra que ya está con los báculos, otra que está cantando. Pero sí tenemos que ir replegando todas esas partes, esas energías, en el cuerpo que está aquí, frente a la tele. El móvil, el célula, el computador, el ordenador. Ay. Sintiendo los pies en la tierra. Porque se siente mucho frío, así que tenemos que conectar con la tierra. Y dejar que no suba ese fuego. Conectemos nuestro corazón al corazón de la Tierra y alineando la misión latido a latido. Muchas de ustedes están recibiendo información y sabiduría. De su lugar de origen, de sus estrellas, integren y confíen, es cierto lo que están sintiendo y lo que están recibiendo, cómo están, cómo estamos siendo bañadas, envueltas, expandidas, integrando, iluminando esa esencia que todas somos. Es como si todos nos integráramos y estuviéramos iluminando. Así como esas grandes luciérnagas que iluminan, esas libélulas que iluminan. energía del, del espino nos está dando así los últimos polvitos de la planta para aclararnos un poquito esa visión de lo que tiene que venir a cada uno de los siguientes pasos. En agradecimiento a cada uno en esta co-creación nos hacen ese pequeño regalito. Así que aceptamos la vibración del espino y dejamos que nos clarifique un poquito ese porvenir. No tiene por qué ser ahora, puede ser luego, cuando te duches, estés manejando, ¿verdad? En sueños, mañana. Ahí ese jardín está ya en nuestra habitación, ¿verdad? Acompañándonos a cada una en este camino, en este florecer. De la intensidad, se está reduciendo un poquito de la energía yo me he tenido que poner una capita mágica Y siento a las, a las hadas haciéndonos esa bendición final con ese polvito de, que nos sella el aura de colores brillantes. nos recuerdan un poco lo que estamos haciendo ahora que es solo respirar el bosque que lo hagamos a menudo, respirar el bosque, respirar su magia, su energía y tener estos espacios de sentirlo para ir hacia tu interior, de escucha interna. Y acá, A, Sia, A, No, a Sia, Porque pueden quedarse ahí sintiendo esta energía, porque es una energía muy potente, muy integradora, muy milagrosa, muy milagrosa, abriendo muchas capas, pero para ir expandiendo. Muchos se vienen viene milagros. Sí. Muy Pero es, que es importante quedarse así respirando, ¿no? Sí. A mí ahora me andan jugando en el pelo. Me están haciendo reír. Siguen trabajando nosotras, siguen nosotros sé, sí, y seguirán trabajando, así que si posteriormente nos quieres compartir, ya estaré, o sea, dicen que es momento de silencio, que es momento que te quedes con toda esa... Alquimia, todos esos colores, todo eso que hoy fuiste recibiendo. Y pues, sabe, gracias, gracias, gracias. Gracias, hermana. Conéctete con, a, a Red Natur. Te voy a poner rápidamente. Eh. Suscríbase sí, pues. a canal de YouTube. Es así. Mi corazón está súper, o sea, vibrando, estoy como... más bien gracia porque cuando cada vez que ibas a hablar en el lenguaje de luz o cantar, eh, unos segundos antes se me empezaban a mover, la, me empezaban a hacer lo mismo, pero con el, el, el lenguaje de luz de los gestos. Y digo, ah, bueno, ahí, ahí vamos las dos en sintonía. Ah, sí, sí, sí, o sea, fue... Sin palabras, es Reponte Natur, conéctate, suscríbete a su canal, en Facebook, en YouTube, en Instagram, eh, también está otro canal que trabajamos muy de la mano, que es Somos Origen, Hoy oh, aquí también holístico a Minura, suscríbanse, eh, compartan esta información si les resuena, si les vibra, porque de verdad de corazón a corazón, algo que sí puedo decir, de todo el corazón y con todo esto que estoy sintiendo, eh, lo hacemos con todo el amor. Con todo, con todo, con todo el amor, ahí estamos porque es algo que amamos hacer y ser. Así que gracias, gracias, gracias a todas las hermanas y hermanos álmicos, esta familia álmica que estamos cada vez creciendo, cada vez más, trabajando en, en sin diferentes capullitos, pero como en diferentes, mira, ahí está, <risa> pero juntos trabajando las manos. Creando esa conciencia, acompañándolos, solamente acompañándolos. Pues gracias, gracias con estas lucecitas. Vete y e ilumínate. Muchas gracias a todos. Ay, wow. Es alquimia pura luz. La alquimia. Siéntanlo, siéntanlo y pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias de corazón. <risas> <Así es. tose>